la luz, la historia de la energía, desde la prehistoria hasta nuestros días. Acompañadme que nos vamos muy lejos. A lo largo de la historia, el ser humano ha empleado diferentes fuentes de energía. Hace más de 700.000 años el hombre descubrió el fuego. se creaban herramientas para generar energía a través del movimiento del agua. La navegación a vela se pierde en la noche de los tiempos. En el siglo X ya se aprovechaba la fuerza del viento con diversas finalidades. Durante siglos las principales fuentes de energía fueron la madera y el carbón vegetal. A finales del siglo XVIII se comenzó a utilizar el carbón mineral, Así comenzaba la era de los combustibles fósiles. Y cuando se acabe, ¿qué hacemos? ¡La tierra se quedará sin energía! No podremos cocinar, ni encender la luz, ni conducir. Y peor aún, no tendremos tablet, ni whatsapps. Oh, un momento, un momento, un momento. Todavía no existe nada de esto. Me he dejado llevar por el pánico. A finales del siglo XIX se excavaron unos primeros pozos de petróleo en Estados Unidos y se desarrollaron los primeros motores de explosión que permitieron el uso de los vehículos. ¡También se empezó a utilizar el gas en las ciudades para la calefacción e iluminación! En 1860 también se empezaba a pensar en las energías limpias, y se construyó el primer generador de energía solar, a través de un espejo que concentraba la energía del sol para producir vapor. Hmm, parece buena idea. En 1882 se crea en Nueva York la primera central eléctrica y poco a poco la electricidad se convierte en la principal fuente de energía. Esto ha sido posible gracias a Thomas Edison y Nicolás Tesla. Durante el siglo XX, gracias al crecimiento de la demanda de electricidad, se desarrolla su producción a gran escala a partir de centrales nucleares y centrales térmicas de carbono-fuel todas energías contaminantes. Pero también se han desarrollado las energías renovables y sostenibles, el viento, el agua, el sol, que sin duda son el futuro. En 1938 se descubrió el efecto fotovoltaico, por el francés Alexandre Edmond Becquerel. ¡Qué genio!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 Hoy en día, el sol es una fuente de energía renovable con un enorme potencial y muchas ventajas. Generación de energía donde sea necesario, no se producen emisiones contaminantes, ahorro de combustibles fósiles, la vida útil de las plantas suele superar los 30 años, costes de mantenimiento y funcionamiento reducidos, modularidad del sistema. Viajemos hasta España, ¿cómo es la historia del sector eléctrico en nuestro país? Barcelona 1875, primera central eléctrica. En 1901 ya existían 861 centrales en España. Tras la guerra civil se construyeron nuevas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas.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 por fin lo he conseguido, después de tanto trabajo, todos mis ahorros están ahí, pero ha merecido la pena. Ocurrió algo que nadie se esperaba. Los diferentes gobiernos de nuestro país comenzaron a recortar a través de una serie interminable de decretos retroactivos. El RD 1565-1010, el RD 14-1010, la Ley 15-1017, el Real Decreto 1565-2010, Real Decreto Ley 14-2010, la Ley 15-2012, 2011, 2010, 2013, 2014, 2015. Los recortes acumulados alcanzan un 55%. ¿Dónde está la seguridad jurídica en este país? 62.000 familias arruinadas por los recortes. Pero, ¿por qué se arruina el pequeño productor fotovoltaico en España? Viajemos al futuro. Quizá encontremos la respuesta. Diferentes estudios estiman que la generación fotovoltaica abastecerá el 10% del consumo a nivel mundial en 2030, con 100 millones de pequeños productores. Y en el 2050 la fotovoltaica abastecerá el 50% del consumo gracias al autoconsumo con almacenamiento. España es uno de los países europeos con mayor número de horas de sol anuales. Me voy a llevar este recuerdito del 2050, volvemos a la actualidad. Les tengo que contar cómo es el futuro, seguro que entrarán en razón. Sé que soy pequeño, soy un simple fotón, pero como ciudadano de este país exijo seguridad jurídica para los pequeños productores fotovoltaicos, que pusieron todos sus ahorros en lo que pensaban que era el futuro. Y no estaban equivocados, vengo de allí, y he comprobado que es cierto. El esfuerzo realizado por 62.000 familias españolas ha contribuido de forma decisiva a que la humanidad pueda disponer de una nueva forma de generación de electricidad barata, no contaminante y que permite al ciudadano volver a producir energía, algo que ya es posible si ustedes adoptan la normativa a esta nueva realidad tecnológica y social. Somos uno de los países de Europa con más horas de sol anuales. ¿Vamos a dar la espalda al futuro impidiendo la socialización de las renovables? Es imprescindible que se produzca lo antes posible la democratización de la energía. Todos, no solo unos pocos, podemos generar energía. Avancemos por el camino de la energía social hacia un nuevo modelo de generación. Los ciudadanos somos la energía del futuro. Depende de todos, depende de ti. Súmate a la causa fotovoltaica, sol y justicia.